Pues sí chicos, ya lo habéis visto, como sabéis, tengo más canales, son canales nuevos. Eh, eh, son Carlis Gamer, Carlis Gamer Fans, Carlis Gamer Exe y todas las demás redes. Los, los que os acabo de decir son de YouTube. Y luego, este año va a ser distinto lo del cortiladillo. Este año va a ser una gira por mi casa. La cosa es que cada mmm, semana subiré un nuevo vídeo el cual será cada uno será uno de los cortilandias que tengo y luego ya en mis redes sociales pues viendo que subiré fotos de cómo va el montaje y diciendo y poniendo nuevos vídeos y luego ya lo que suba en TikTok lo subo a Instagram y a YouTube y a otras redes bueno que este año cordilandia va a ser mejor es el, el proyecto que tengo y bueno, espero que os encante y que paséis muy bien estas Navidades. ¡Venga, ¡Feliz Navidad!